No pretendo No, no. contestar tu llamada Te veía decidida y que no soy tu talla Sabes que te puedo Perdería. Te apostaste a ti Y se te acabó Por la a mí que te vaya cabrón Estoy en la mía gata, gastando Disfruto mi vida Pensaste que sin ti No lo perdería Tengo un par de jacés Canela a partir Y si sí, tal vez Te vuelvo a ver Todo está bien Y si sí, tal vez Te va a doler Pero era mejor porque cambió la situación No es que estoy solo Está aquí mi paz Y eso es lo mejor Me llegó un rumor Que tu amiga me contó No sé si es real O si quiero un revolcón Wow Vaya amiga las que conseguiste Con las que salías Arreglar los fines Ahora varias de ellas Por mensaje texto Me preguntan Papi me lo dejo puesto Tranqui mami yo no soy de eso lo que se deslumbran por un par de pesos aprendí que el karma se la cobra el doble no te debo nada menos explicaciones y si tal vez te vuelvo a ver todo está bien y si tal vez te vuelvo a ver te va Doler. Por mí que te vaya cabrón, estoy en la mía Cambiando, gastando, disfruto mi vida Pensaste que sin ti todo lo perdería Te apostaste a ti se te acabó Por la vida que te vaya cabrón, estoy en la mía Cambiando, gastando, disfruto mi vida Pensaste que sin ti todo lo perdería Tengo un par de jases, la partidas Ya tú sabes los favoritos de tu baby, de a n n -E y de tu ex también, g h -E control. -E de contra.